Bienvenidos a nuestro programa de tú, a tú, de todo un poco, en nuestro canal de YouTube, Pavo Roca TV. Una vez más, aprovechando las vacaciones para llevar un registro importante en estos temas de Turín Hoy, febrero 28 del 2021, queremos hacerle llegar a todos nuestros seguidores, a nuestros televidentes, y en general a todo el país. ...y ojalá aquellos funcionarios que tienen que ver con el mejoramiento de la recuperación del turismo a nivel nacional... ...sobre todo aquí en las playas de Santa Marta, el Rodadero, el lugar donde estamos el día de hoy. Hoy quiero dejarles un mensaje importante, así como resaltamos la buena labor, lo positivo que hacen algunos gobernantes por mejorar cada día de recuperar la economía, en nuestro país también hacemos un llamado para que nuestros alcaldes, sobre todo el alcalde de Santa Marta y el gobernador del de departamento de Magdalena, inviertan más los recursos y que se manejen eficientemente, ojalá bajándole a la corrupción, porque eso es lo que queremos y pretendemos en el día de hoy, demostrar la cara oculta de... Lo bonito que hay y lo no bonito de la ciudad de Cartagena y hacerles saber qué es lo oculto que hay cuando nosotros, eh, los simples ciudadanos y turistas, vemos en las calles. La gente pasa desapercibida, algunos denuncian, otros no denuncian, eh, se quejan, pero hay que poner el conocimiento esto a nuestro gobierno para que esos recursos inviertan más. Ojalá vuelva el turismo vuelva al país en general a recuperarse el turismo. Ya vemos en eh, el día de hoy que estamos llevando este programa cómo se lleva las medidas de bioseguridad y todo lo que tiene que ver con la parte de, de respetar esas normas. Entonces lo que pretendemos hoy es mostrar la cara oculta de nuestra querida ciudad de Santa Marta. Si ustedes vienen de noche, van a ver muchas situaciones que, que no, no les agradan, algunos pasos desapercibidos, lo importante es venir a disfrutar, pero también es de poner el conocimiento para que se mejore. Entonces, con este programa lo que pretendemos es que cada día haya mejor calidad de vida del turismo y se, se recogen muchos recursos, pero también se dejan de hacer obras tan importantes. El abandono totalmente que hay en algunas situaciones, la cual pretendemos mostrarles a ustedes, que nos ayuden, que ayudemos a, a la parte turística, a la población de, de Santa Marta, al departamento de Matanera, igualmente en Barranquilla, en Cartagena también puede suceder lo mismo, es mostrar la cara amable, la cara bonita de la ciudad, pero también... Mostrando que no es bonito para que se solucione. Entonces uno se queja eh, cuando viene y dice, hay esta cosa, esto otro y otro, pero no lo mostramos. Y si se muestra, tenemos que nosotros hacer eco. Y eso es lo que pretendemos en el día de hoy con el suscrito Carlos Pavón a través de este programa. Que es tu, a tu. Bien, vamos entonces a esas imágenes y el apoyo importante que ustedes deben de tener en cuenta para que cuando vengan. Se fijen y ayuden, pero como no se puede. A hacer un registro de, de todas formas caminando por este y ustedes pueden apreciar cómo están aquí, estos andenes total abandono, ya. esta es una muestra, yo digo que hay que resaltamos lo malo, bueno lo malo, diríamoslo así porque no todo no todo es malo, ¿vea? aquí vemos este otro aspecto de los delfines cómo están también ya abandonados. Mira, los adoquines, totalmente ya no existen adoquines. Entonces es un abandono. El turista que viene, viene pues, a bañarse, a disfrutar, pero también viene a disfrutar de gozar del embellecimiento de las playas, del ornato general, de todo lo que hay alrededor. Y esto tiene que ver con la imagen, con la cara amable de la ciudad, del turismo. Que haya buenas días, que haya buenas calles, que hayan... Eh, estos sitios que estén bien embellecidos y le pusieron las doquinas y le faltó uno hay que volverlos a colocar entonces después de eso se van deteriorando se los van a sacando robando y ahí queda totalmente abandonado esto es lo oculto y la cara desagradable en muchas regiones yo pienso que en muchas partes hacer las vías acá pues totalmente abandono vamos a ver otras partes como están totalmente abandonadas esto que estamos en la parte la parte de las playas que es la imagen que se debe tener más agradable para el turismo, para todos aquellos que les gustan gozar de las playas eh, aquí en Santa Marta. Vea, estos son los volardos que han sido reventados y representan un peligro para, la, para el turista, para la gente en general. Aquí en los andenes, ustedes pueden ver acá. chuzos ahí, el piso, no lo retiran, no lo reparan y eso es lo, lo malo, lo malo que podríamos decir de, de esta parte que representa el turismo al frente de las playas de el rodadero de Santa Marta. En este programa... De tú a tú, de todo un poco, pretendo mostrar y ustedes tendrán lógicamente sus argumentos, su opinión y comentarios. Todos son muy válidos. Y bueno, pues que esa opinión llegue. Por ejemplo, uno cuando llega a ver uno, eh, debiera haber de ver continuamente personal de aseo para que puedan eh, estar limpiando. Vemos acá basura, esa basura. Eh, pues yo quiero mencionar que es responsabilidad de todos, no solamente del gobierno municipal, sino también de nosotros los turistas de utilizar, utilizar esos elementos o cajas a la basura, pero siempre piso, se de de, de, de haga su ciudad pues más bonito va a estar la ciudad. Mire, una de las cosas que nosotros podemos registrar es rejillas, vean de basura. Entonces, no hay derecho de que una ciudad turística tan bonita como Santa Marta tenga que los turistas padecer eh, todos estos obstáculos, todos estos problemas. Mire, estas rejillas llenas de arena y hasta palos incrustados. Entonces, aquí seguramente hay que hacer un llamado a los entes como que tienen que ver con el control de tala de árboles, el, lo que es la mejora de las hojas, a la corporación, a la corporación de Corpomandalena para que se hagan esos trabajos de mejorar y e embellecer eh, la parte del de ornamento, la, la arborización. Uno ve palmas en la ciudad que ya no tienen hojas y uno no nos explica por qué no lo han cortado. No los han talado y vuelven a sembrar otras palmitas, rehabilitarlo. Otra de las cosas que se ha visto aquí, por las medidas de bioseguridad, que han tenido que utilizar el espacio público, y un decreto, pues es muy respetable. En eh, parte es muy bueno, pero yo pienso que las medidas tienen que ser temporales porque hay mucha aglomeración de turistas y vemos las vías que están invadidas por. Uh, unas casetas provisionales, la gente tiene que agolparse por estas vías eh, estrechamente y de noche pues esto eh, está completamente eh, soldado de gente. Otra de las situaciones que vemos cuando ustedes van en las aceras, esto hay que decirlo, aquí esto no se ve tanto pero ya vamos a mostrar otras imágenes como las aceras, las adoquines... Están totalmente abandonados, aquí vemos esto, totalmente abandonado, no hay recursos, no se ven los recursos, y lo que quería mostrar al principio es estas rejas, Vea estas rejas, que ve uno, yo diría que sí, que, o que meterla un poquito más, eh, lo que tiene que ver con este sitio residencial, yo privado o hotel. No y eh, Faden no, no se respeta digamos, los lineamientos que hay que hay eh, en línea perpendicular a las playas. Entonces uno ve, por ejemplo, aquí estos adoquines, todo esto que usted pueden apreciar acá. ¿Cómo para mañana de Tairuna? Tairuna, playa, vean contacto. ¿Llame para mañana? Las carecas. Totalmente, a pesar de que están ahí, no han sido algunas destruidas. Y vemos, por ejemplo, estas sillas también, una situación eh, lamentable. Algunas ya no tienen sus tableticas. Eh, creo que lo que tiene que corresponde al mejoramiento de toda esta parte de sillas también se de debe invertir recursos toda esa parte que está ya de deteriorada, abandonada se debe eh, rehabilitar vea, todo eso totalmente abandonado aquí les muestro los palos que hay de las palmas totalmente secas ya no tiene hojas no tiene sentido unos palos ahí haciendo nada, entonces yo pienso que hay que cortar y sembrar nuevas palmitas, igualmente acá, aquí vemos un tonco que ni lo arrancaron ni han vuelto a rehabilitar para sembrar otros palmas que eh, mejoran el entorno de la playa, aquí vemos, vemos permanentemente la seguridad de la policía y eso ha sido importante porque hay control y permanentemente pero también es responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos de ayudar a que esta esta parte tan de importante del turismo sea agradable sea la cara amable y que hagamos siempre con responsabilidad ver, aquí vemos por ejemplo basura al pie de las sillas totalmente abandonado y cómo es el nombre que hay ahorita ¿Camellón? ¿Camellón? ¿Camellón? ¿Por qué le dicen camellón? Por, por los, por los Entonces, bueno, esto está cerrado es para hacer una obra de mejoramiento de... Sí, claro. bueno, mire, va camellón. así como estaba hablando ahorita de la falta de obras de Santa Marta quiero mostrar, mire, aquí le estoy preguntando a uno de los residentes y que trabaja acá es importante resaltar que también se están haciendo obras, ¿cierto? para mejorar la... Mejorar qué, el camellón. El camellón. Son en tubería, ahí veo tubería que es como para sacar. ¿eh? Sí, claro, van a meter acantarillados. Sí, van a mejorar el camellón. Si ¿Sí se ven las, la obra. ¿sí ve las obras aquí en Santa Marta de la playa. Pues de, de, Porque yo vine hace dos años y está primera, lo mismo, está lo mismo. Sí, esta es la primera, primera vez que reconstruyen el camellón, pero le han dicho que sí, ya va a este van cuatro veces. Cuatro veces. Claro. ¿Usted cree que le hace falta más recursos? a la playa para embellecerla, claro, mejorar. Claro. Yo veo por ejemplo muchos molardos eh, eh, rotos, la, ladrillos de las palmeras ya rotos, mucho hueco, sí, hace falta mucho recursos para para mejorar a sí. la playa, ¿cierto? Pues sí, claro, con buen mejoramiento sí falta el recurso. Pero vamos a ver cómo va esta obra. Ah bueno, ¿cómo se llama el alcalde? Alcalde. La alcaldesa, la alcaldesa, ¿La alcaldesa? Birnayot. Ah, bueno, ¿cómo se lo ve? Kevin Codis. Bueno, ok, gracias. Bueno, seguimos estoy registrando, vea. Eh, aquí hay unas obras. frente a... O al pie de la playa del rodadero de Santa Marta, vea. Aquí ustedes pueden apreciar estas cajas destapadas Y así hay mucho por alrededor de todo... Este andén, diríamos lo hacía ancho, como lo dijo allá el residente de Santa Marta. Bien, entonces seguimos registrando porque es que eh, hay que mostrar para, para ver y también tener como evidencia, como pruebas y hacer las respectivas denuncias y llamado a los gobiernos locales, departamental y nacional, a la alcaldesa. ...que se inviertan los recursos como deben de ser... ...mejorar todo el aspecto general de la playa... ...miren, ustedes pueden ver aquí... ...como los adoquines ya están totalmente acabados... ...entonces esto es vergonzoso... ...es vergonzoso ver uno... ...la ciudad en totalmente abandono... ...aquí vemos por ejemplo... Debe haber permanente permanentemente personal del aseo Para que no haya este tipo de mugre Por la vía ¿verdad? Bien, estamos casi al final de la playa y frente a estos hoteles de la sierra ahí vemos que están haciendo obras ojalá ojalá estas obras sean para embellecer toda toda la parte de la playa no solamente este lado sino toda la playa que los recursos y que también necesitamos que todos los turistas a nivel nacional e internacional Llegan, que pasen un rato chévere amable, pero que vean una cara amable de estas playas. Y vemos, miren, ¿sí cómo están, están toda la parte de este sector. cambiando las rejas. Aquí, aquí ya cambiaron algunas, pero sigue faltando más inversión, más recursos. Tenemos unas trampas mortales, vean. Una persona espistada que hay ahí, ahí queda, ahí queda la pierna, vean. es jardineros totalmente acabado. esto, esto que ocupa el espacio público, pues bueno, entendemos que son por medidas de bioseguridad, pero eh, personalmente yo creo que esas cosas deben de estar eh, poco tiempo eh, hay cosas que sirven para revaluar, para mejorar y pienso que estas cosas saldrán también cosas buenas cosas para, para cambiar pero ese cambio tiene que ser cambio constructivo de progreso de mejor desarrollo. por ejemplo, aquí está este árbol atascado, le falta tratamiento. Yo pienso que Corpo eh, con, con Magdalena, lo que tiene que ver con el cuidado del ornato, el embellecimiento de los árboles, también deben de, de mejorar estas jardineras abriéndole más espacio, eh, hacerle un tratamiento especial para que ellas puedan tener más vida, abonarlos, eh, encerrarlos con, con ladrillo. ¿sí? todas y cada una de las palmas, así como está esto, pero mucho mejor. ¿Vamos a seguir mostrando las imágenes? Hoy domingo 28 de febrero del 2021 podemos ¿no? ver el árbol necesita una respiración mostramos el árbol chamarrón una brisa rica y agradable de este árbol, mire este árbol es de... una jardinera un aspecto más agradable para toda la arborización así como están cerrados ese arbolito, se deben de sembrar muchos árboles aquí a la playa, vean miren, otro árbol atascado ahí olvidado el día de, de, de Corpo Magdalena... ...que son los encargados de, de... recuperar los árboles, ¿sí o no? Eh, ...esas raíces... ...encima... ...ustedes pueden apreciar... ...es triste y lamentable ver un árbol como muere... Eh, ...poco a poco... ...por la falta de gestión... ...de los entes que tienen que ver con la recuperación de los árboles... ...ahí están apretados... ...sin ningún tratamiento y recuperación de estos árboles... ...deben de abrirse más espacio, echarle tierra y eh, levantar un poco estos ladrillos, abrirlos más, para que ellos puedan eh, recuperar eh, su parte de alimentación en las raíces. Eso es lo que se necesita de parte de, de los entes que tienen que ver con el cuidado de la arborización. Pues aquí vemos también. Pues hay mucho por hacer, hay mucho por sentir. Se, se, se necesita de El gobierno municipal y departamental Se necesita determinación Se necesitan manejar bien los recursos Porque los recursos los hay El turismo deja plata La gente cuando viene aquí Deja sus recursos Y esos recursos se deben invertir Se deben de reinvertir nuevamente En el mejoramiento de las playas En todo esto Y eso genera también empleo mire, aquí podemos apreciar este árbol con estas raíces por fuera y no tener ningún tratamiento especial de estas raíces este entonces poco a poco van acabando, van secando y van muriendo porque no hay tratamiento especial para la recuperación de estos árboles ellos tienen que reventar por alguna parte pero pienso que esto se debe mejorar por parte de los que corresponden a todo lo mejor ¿verdad? ahí hablamos de los volardos de los huecos, de las trampas que hay por todos los lados, las cajas mucha basura las canecas llenas ¿verdad? esto corresponde a interacero de la alcaldía de Santa Marta entonces estas canecas deben de estar permanentemente tiene que haber personal que esté limpiando minuto a minuto, como dice por ahí eh, un periodista a nivel nacional. Minuto a minuto se debe estar haciendo ese trabajo de limpieza a las vías, a las calles, que son importantes para el y del sector, de la playa de, de Santa Marta. Seguimos registrando, entonces, aquí vemos... Bueno, me encuentro aquí a... ...cuatro... ...manzanas... ...hacia la playa... ...y en este lugar... ...podemos apreciar... ...quiero mostrarles aquí... ...un monumento... ...pero... ...voy a mostrarles lo que hay alrededor... darle a conocer... ...a los que quieren venir... ...a los que empiezan a venir... ...y a los que... ...no han venido... ...en general a todos... Y a los que han venido, pues para hacer eh, este, de este programa algo positivo, no destructivo, lo positivo, para hacer un llamado al gobierno local, sobre todo a la alcaldesa, que haya, para que haga una buena gestión. Porque miren ustedes cómo los monumentos y los sitios que hay, y creo que en muchas ciudades también, ¿no? El abandono total de los monumentos y los lugares donde se encuentra. Voy a leer el texto. De este monumento que hay acá, que es al Libertador General de José de San Martín y apellido Argentina Bouls del Sur, NER, Francia, febrero 25 de 1773, agosto 17, 1850, el Club Rotario Santa Marta, agosto 17, 1981, bueno, el Club Rotario es lo que ha hecho reconocimiento a este libertador y aquí es como un triángulo de punto de referencia de las personas que vienen de giran a esta parte izquierda donde está este triángulo este monumento para ingresar ya a la playa en este... Quiero mostrar a, a todos nuestros seguidores a toda la ciudadanía, es que así como hay cosas bonitas, cosas agradables, también hay que mostrar lo oculto y lo desagradable, pues para que se puedan mejorar, se puedan invertir los recursos como deben de ser. Entonces, por eso queremos hacer en nuestro programa de Tú a Tú este, este mensaje tan importante para que haya mejor desarrollo y mejor inversión en los recursos del departamento y del municipio de Santa Marta. Hoy domingo, 28 de febrero del 2021, ya a altas horas de la mañana, casi al mediodía vemos estas imágenes. ¿Cómo están las playas? Ya la gente comienza aquí, todavía se lleva a cabo esas medidas de seguridad donde tiene que uno registrarse. Aquí a la entrada, al fondo vemos, vamos a ir hasta allá para mostrarles un poco. Lo que hay. vamos caminando y mostrando. Hay una hora libre de 5 a 7 de la mañana. Ahí pueden ingresar, les gusta amanecer, ver el amanecer. Eh, pueden ingresar sin registrarse. Y a las 7 de la mañana ya comienza. pero ya estamos en los días donde hay mucha brisa, rico, sabroso. Aquí está la entrada, el registro. tomando los datos, pero también lo hacen por una página web. son las colas que vemos para poder ingresar en la tarde, a las personas le dan prioridad para ingresar primero los que estén registrados, de igual forma hay que ir haciendo una fila, como ya alrededor de las dos y media de la tarde, este es el aspecto para poder ingresar. haciéndole la, la última ronda Bye. Bye. Gatos la, en la casa. gato de la vía, vea Santa Marta, cerquita a cinco cuadras de la playa, vemos gaticos gaticos es como un albergue de gatos Vale curioso, vea, otro gato, otro gato. Aquí tenemos otro Tranquilos. está la reja. Bueno, como. Más o menos unos. 15 gatos ahí en la vía. Come <laughs> Hola, hola a todos nuestros seguidores de Pavo Roca TV y nuestro programa de Tú a Tú. Hemos estado aquí en Santa Marta, frente a las playas del Rodadero, durante esta estadía eh, por casi ocho días. Inicialmente, a todos ustedes, sobre todo al gobierno nacional, departamental y municipal, eh, lo que pretendemos después de estar aquí en familia, en vacaciones, con este programa es concientizar y hacer un llamado al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, sobre todo aquí el Gobierno Municipal de Santa Marta, para ese trabajo que viene haciendo sobre todo la alcaldesa y el gobernador, que están haciendo bien por el mejorar el turismo, sobre todo lo que es el camellón. Entonces, ustedes han podido ver a través de este registro que hemos llevado a cabo en el día de hoy, cómo algunas cosas de lo oculto que hay, por las calles, por este sitio sobre todo turístico, son las que requieren mayor atención porque el turismo bueno y buena atención atrae más turismo y atrae más personas sobre todo eh, a nivel internacional. Hay que darle la cara amable y esa cara amable es la que viene seguramente para el gobierno actual, que viene haciendo supuestamente como ya una buena labor, igualmente el gobernador de, eh, del departamento de Magdalena. Mientras estuvimos aquí en Estadilla, se hizo eh, pues una reunión, por decirlo así, entre el gobierno municipal, de inauguración del inicio de la obra, para eh, mostrar el proyecto que ya vienen desarrollando por más de 13 mil millones de pesos. Entonces aspiramos de que la próxima vuelta, la próxima avenida, y muy seguramente muchos turistas a nivel local de nuestro país y a nivel internacional puedan disfrutar de estas hermosas obras que se va a requerir, que va a inyectar el gobierno departamental y local. Por lo tanto, queremos dejar evidencia, debemos dejar historia para eh, dejarlo como, como evidencia de cómo fue el antes y el después seguramente va a quedar muy hermoso ese camellón, pero por lo tanto ahora yo no pretendo hacer una crítica efectiva, sino un llamado para que sobre todo también los turistas, los ciudadanos del interior también eh, ayudemos a dar esa cara amable, eh, sobre todo en estos sitios turísticos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, y puedan ayudar a que las cosas se mantengan bien, que las obras que se diviertan. Eh, tanto mobiliario, las playas se mantengan, que mantengamos el orden, el aseo, es importante mantener siempre eso, porque uno ve que todavía la falta de cultura de la gente, eh, es cuarto A, ese aseo que hay que hacerle permanentemente, ustedes vieron en este video y lo van a ver como eh, mucha, mucha basura sale, todavía eso en las vías se ve, bolsas de todo tipo vasos desechables y la gente trabajando sin embargo se requiere mucho más inversión se requiere mucho más trabajadores por parte del gobierno municipal para que las 24 horas haya permanentemente ese esa buena imagen esa buena cara amable amable que necesita eh, sobre todo esas playas esas playas son muy hermosas pero ve uno eh, muchas cosas que se deben de hacer afortunadamente eh, pues ya comenzaron a hacer esas obras y lo que queremos es que eh, esas nuevas obras se terminen en su totalidad, va a haber ciclovía, va a haber una buena vía, nuevas tuberías para, para lo que será aguas lluvias. También habrá todo el mobiliario que se requiere para que se pueda embellecer este sitio que tanto lo necesita el municipio de Santa Marta. Entonces, solo nos resta decirle, primero el llamado a la ciudadanía para que todos seamos responsables, seamos responsables porque en este momento también se ha mantenido esas medidas de bioseguridad, y hubo toque que queda a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, eh, la gente pues ha colaborado, ha estado muy sencita, eh, se ve mucha vida activa de noche, pero también... Tenemos que propender para que esa vida de noche eh, sea mucho mejor, mucho más agradable, que esté pendiente el gobierno municipal con sus lugares públicos. Muchas veces uno queda, entre comillas, uno no ve el gobierno municipal apoyando cuando de pronto se necesita el momento determinado la presencia de, de la policía, es muy poca. Entonces se necesita más trabajo en ese sentido, más inversión, pero más apoyo para que la, la ciudadanía en general, los turistas se sientan con mucha garantía en todos los aspectos que tienen que ver con la visita a este municipio tan importante. Entonces, ustedes van a ver ahí muchas cosas. Eh, algunos dirán, no, eso no tiene importancia, la, porque claro, el turista en común viene, es a bañarse, a disfrutar, pero no miran a estas cosas. Entonces lo que pretendemos es llamar al gobierno municipal nacional para que invierta los recursos, y si los inviertan, pues que los destinen verdaderamente para lo que es y lleguen verdaderamente a ese desarrollo que tanto necesita porque esto hay que embellecerlo, hay que ponerlo bonito. Son muchos los turistas que vienen y muchos los sitios que hay en la ciudad de Santa Marta, pero tenemos que trabajar más, más, más duro y creemos que este gobierno lo va a hacer, que ya se empezaron las obras, pero tiene que hacerse con más, con más motivación, con más inversión. Y nosotros pretender para que también esas partes que estoy mostrando se puedan minimizar. Que no haya tanta basura, que no haya tanto daño en las vías, que las rejillas estén mejores, que no haya charcos, que la docina esté mucho mejor, que toda parte de organización también eh, sea lo mejor para todos. Entonces, solo nos resta decirle que el llamado que hago aquí es de conciencia para todos y el gobierno eh, municipal. Soy un turista del interior, pero. Nosotros somos colombianos y nos sentimos orgullosos de tener una de las mejores playas que hay en el país, pero tenemos que tener sentido de pertenencia para poder ayudar a que esas playas se mantengan bonitas, ayudemos todo, porque todo esto es de nosotros, no solamente de los cruceños y las personas que están en esta parte costera. Solo me resta decir para finalizar que también hago un llamado, porque es que lo vimos acá, no sé qué ha pasado, pero hace falta mucho más atención, en las partes de comercio, vimos que la gente de, eh, de más, falta mucho más amabilidad con la gente, con el turista, pienso que eso debe de revisarlo el gobierno municipal, en los restaurantes, en las cadenas de supermercados, en fin, donde hay eh, demasiado, entendemos que hay mucho estrés, mucho trabajo, pero también los empresarios tienen que involucrarse para que esa amabilidad le llegue a todos los turistas y se lleven una buena imagen y haya lo mejor, mejor inversión para todos y otra cosa última, la recomendación que hacemos también es a las personas, sobre todo eh, aquellas que trabajan en llevar a las personas al hotel, debe haber como una especie de, de, de integración, de asociación para que aquellas personas que trabajan en lo formal, ayudando a la gente, ganándose el pesito por llevar a la casa, el que lleva a las personas al hotel, el que le ayuda a la playa, en fin, todos los vendedores sean bienvenidos, pero hay que organizados es el llamado que hacemos el municipio del departamento para que se invierta que la gente esté dotada que esté bien presentadita se necesita todo lo mejor para ellos y bienvenido al trabajo porque todos tenemos derecho a trabajar pero hay que darle mejor imagen y eso hace parte de la imagen de turista de esta ciudad de santa Marta así que muchas gracias a todos después de haber estado aquí en esta estadía con familia esperamos de que este pequeño documental le después pueda de llegar y ustedes son libres de opinar y de comentar, si están de acuerdo excelente y si no están de acuerdo son, también son libres de opinar, algunos tendrán una posición diferente a la mía, pero lo que pretendo es mostrar lo que vimos en este momento y eso es lo que vale, entonces hasta pronto a todos nuestros seguidores de Pau Roca TV, hasta pronto.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 Síguenos en Facebook e Instagram Store.Megatesh, recibimos todas las tarjetas.